Si necesitas pavos para la temporada número 3 de Fortnite, deja un buen like en este vídeo. Estamos regalando skins cada día aquí en el canal de Mr. De Neox. Así que si tú quieres ser uno de los ganadores, asegúrate de haber dejado un buen like en el vídeo y de estar suscrito a este canal. Si te suscribes ahora, hermano, puedes ser tú el suscriptor ¡Uh! 400.000 de la Neox Army. Me haría muchísima ilusión, hermanos. Ya para terminar la intro, chicos, rápidamente os recomiendo que os paséis por el link que tenéis justo debajo en la primera línea de la descripción: G2A, la mejor página ahora mismo, actualmente, con los mejores precios para comprar videojuegos e incluso packs de Fortnite. Chicos, echarle un ojo que es gratis, tío. Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis familia? Antes de nada dejarme preguntaros por vosotros, estoy interesado en saber cómo estáis Así que espero que estéis todos bien A ver si a alguno le pasa algo me lo podéis comentar debajo, ¿vale? Pero hoy chicos os traigo un vídeo realmente muy muy emocionante que os va a gustar muchísimo Y es que como ya sabéis, últimamente en el canal estamos hablando acerca de la temporada número 3 del capítulo 2 de Fortnite Y es que chicos, en primer lugar, si vais ahora mismo a la lobby del Battle Royale, la primera de las novedades Es que podéis ver ya la Doomsday Machine dentro de esa lobby ¿Qué es la Doomsday Machine? ¿Qué es la Doomsday Machine? Pues chicos, es la máquina del juicio final Es decir, es la máquina del evento de esta temporada Y es que dejarme deciros que va a tener un total de 3 fases distintas Y nos encontramos en la fase número 2 Así que chicos, durante esta semana vais a poder ver en este canal Todas las fases de la Doomsday Machine En este motherfucking canal Así que chicos, no os olvidéis de estar todo el mundo suscrito a este canal De verdad os lo digo hermanos Así que chicos, para celebrar la entrada de esta nueva temporada quiero regalaros algo a toda la Neox Army ya que chicos os lo merecéis de sobra así que chicos he decidido hacer una cosa demasiado impresionante voy a estar regalando 100 pases de batalla para la Neox Army joder eso es mucho dinero hermano 100 pases de batalla de la temporada número 3 del juego O sea, 100 ganadores Que van a tener 100 pases, tío Así que chicos, si queréis que consigamos Regalar 100 pases de batalla Para la próxima temporada Queda en vuestras manos si llegamos a las 15.000 personas en el código de apoyo a un creador, Mr. The Neox en la tienda de Fortnite. Creo que no he formulado bien esa frase, pero bueno, me habéis entendido perfectamente, ¿no? Me refiero, chicos, a que si 15.000 personas cumplen y ponen el código Mr. The Neox en su tienda de Fortnite antes de comprar cualquier objeto o ni siquiera comprando nada, simplemente poniendo el código, estaréis aportando vuestro granito de arena para cumplir. Ese sueño de 100 pases de batalla y que yo me quede pobre para siempre. Así que chicos, si llegamos a 15.000, os prometo que voy a cumplir mi palabra. Y vais a estar actualizados por Twitter y por Instagram de cuántos somos si nos acercamos a esa cifra. Porque todavía no hemos llegado, tío. Estamos cerca, hermanos. Así que chicos, todo el mundo apoyando ahora mismo a la Neox Army. Ahora sí que sí chicos llegamos al momento de saltar hacia toda la nueva información de la temporada número 3. Así que chicos preparaos porque antes de la temporada número 3 vamos a tener dos actualizaciones más para esta temporada número 2. Va a llegar la actualización 12.61 que por primera vez en toda la historia del juego de Fortnite una actualización Complementa a la anterior Me refiero a que nunca había habido una actualización Terminada en número 1 Siempre las actualizaciones son 12.10, 12.20 Y así sucesivamente, pero esta vez No, así que chicos Esperamos que sea una mini Actualización en el juego Pero si pensáis eso, estáis muy Equivocados, porque chicos La actualización 12.61 Va a traer absolutamente Todo lo nuevo del Doomsday Machine, de la Máquina del juicio final en esa Nueva actualización y es que Muy probablemente eso esté sucediendo El día 30 Sábado de este mes Preparaos porque antes de que llegue El gran día final Podremos ver la Doomsday Machine dentro de la sala de Midas En la sala de los agentes La máquina del juicio final totalmente activada En esa sala secreta de los agentes Así que chicos preparaos Porque si queréis ver en primicia esa máquina Vais a poder verla en la sala de los agentes Antes de que el evento vaya a ser activado Así que ahora la sala actual parece ser que ha sido upgradeada y ahora estamos en la fase número 2 de la sala de Midas. Es decir, nos falta tan solo una fase más para completar todas las fases de la máquina de destrucción. Y es que ahora el color que está cogiendo la sala... Parece ser que confirma la teoría de que esa sala se encuentra justo debajo de los bunkers de la agencia, ya que el color que está empezando a desprender la sala es efectivamente el mismo color que podemos lograr ver si nos acercamos a los bunkers. Que están actualmente rodeando la agencia central del juego Así que lo único que cabe esperar ahora mismo para el tema de esa máquina Es esperar a la próxima semana o esperar unos días a que la fase número 2 se aumente a la fase número 3 Y podamos ver directamente con nuestros propios ojos dentro del juego en la sala del Battle Royale Esa nueva actualización de la máquina y es que chicos, preparaos, porque llega ahora mismo una de las partes más importantes de este vídeo. ¿Qué os parece si os digo? Que tenemos filtrado en este canal las imágenes de cómo va a ser la fase número 3 de la máquina de destrucción. Suena auténticamente una locura, pero chicos, tenemos filtradas esas imágenes y sabemos cómo se va a ver la máquina en su fase final final. ...antes del evento dentro del juego online. Preparaos chicos, porque vamos a empezar ahora mismo con toda la información más relevante del vídeo. Hace pocos días ya sabéis que mostramos en un vídeo anterior... ...algo acerca de nuevos desafíos que iban a estar llegando al juego... ...antes del evento final llamados los desafíos de la agencia. Y es que aparte de todo lo que se lió con esos nuevos desafíos y con los desafíos de tiempo extra... Incluido yo de todas esas personas quiero deciros que lo más común hubiera sido que en esos desafíos tuviéramos la oportunidad de conseguir el pase de batalla de la temporada número 3 totalmente gratis tal y como sucedió en el juego de Fortnite anterior con uno de sus pases de batalla. Deberemos esperar a la próxima actualización para saber cuál es el propósito de todos esos nuevos desafíos y saber cuáles van a ser las recompensas sin perder la esperanza todavía hermanos. Pero aparte de esos desafíos, también existen otros desafíos dentro de los archivos del juego que nos muestran cuáles van a ser los que van a llegar justo antes del evento, antes de finalizar esta temporada y son los desafíos de la Tormenta de la Agencia. Todo esto, lógicamente, llegará también cogido de la mano de los desafíos de Overtime Challenges, que son los desafíos de tiempo extra de los cuales estamos hablando y de los cuales hemos hecho la referencia que podrían estar regalándonos el nuevo pase de batalla. ¿Qué os viene a la cabeza, chicos, cuando el nombre de Storm the Agency viene a vuestra cabeza? ¿Cuando el momento en el que vuestra cabeza recibe la información de la tormenta de la agencia? ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza? Pues bien, sabiendo que próximamente el mapa de Fortnite va a estar totalmente inundado por el agua Empieza a ser preocupante el futuro de la agencia para la próxima temporada Y es que uno de esos desafíos se ha filtrado y sabemos que dentro de la sala de midas Vamos a tener que recoger diferentes lingotes de oro que se encuentran en la sala propia de midas ya que Midas es el motherfucking rey del oro y probablemente también sean sneak peeks para que la gente pueda ver la máquina que se esconde justo al final de Midas en esa propia sala. Si no, lo hubieran hecho en otra sala diferente. Y es que según dicen algunas filtraciones, parece que esas nuevas barras de oro, lingotes de oro, van a ser necesitados... Para poder activar del todo la máquina de la destrucción de este mundo. La máquina de Midas necesita un poco más de energía y esos lingotes debemos recogerlos para activarla. Exclusivamente hemos podido ver esos desafíos filtrados y son los que realmente van a llegar al juego Todos los desafíos restantes han sido encriptados y de alguna u otra manera no logramos tener más información acerca de ellos Pero no os preocupéis porque chicos todavía quedan muchas cosas más importantes Así que chicos es top secret todo lo nuevo que vaya a llegar al juego de momento ya que me imagino que Epic Games quiere todavía conservar el hype de las nuevas temporadas y que los jugadores se enganchen de nuevo al juego o bien que no pierdan la esperanza. Chicos, ¿qué os gustaría a vosotros ver en la nueva temporada? ¿Qué nuevas armas os gustaría? ¿Qué vehículos os gustarían? ¿Y qué nuevo mapa o cambios en este mapa os gustaría ver? Quiero que todo el mundo me comente ahora mismo en los comentarios todas esas respuestas porque voy a estar dando absolutamente corazones a todo el motherfucking mundo que lo haga. Ojalá desde la. Neox Army queremos tener fe todavía en que después de completar todos los nuevos desafíos que están por llegar todavía al juego de Fortnite, Epic Games decida regalarnos el nuevo pase de batalla porque así lograrían volver a hacer historia. Lógicamente hay una parte mala en todo esto Y es que me imagino que todo el set de desafíos Será exclusivo para aquella gente que tiene el pase de batalla de esta temporada Y no para la gente que no tiene y no dispone del pase de batalla de esta temporada Pero hoy chicos, no os preocupéis Porque chicos, antes de comprarlo os gustaría saber De qué es ese pase de batalla y de qué va a tratar, ¿verdad? Pues bien chicos, vamos a hablar ahora Acerca de todo lo nuevo que va a llegar para la temporada número 3 y todo lo que se sabe hasta ahora Lógicamente sabemos que la temática principal de la, te de la temporada número 3 del juego está ambientada totalmente en el agua e incluso... Bajo las aguas El mapa va a ser inundado Y la mayoría de las ubicaciones Importantes de este mapa Que conocemos actualmente en el juego Van a desaparecer por completo Lo bueno de todo esto es que hay Algunas casas que han contratado Dentro del mapa un seguro Del hogar que les permitirá Flotar por encima de las aguas ya que El seguro del hogar Cubre la garantía de inundaciones Lógicamente todo esto nos lleva a pensar que va a haber también recompensas relacionadas con el tema acuático Ya que chicos si la temporada está ambientada en el agua y en cosas submarinas Y es que lo que estáis viendo en pantalla ha llegado directamente de los códigos del juego y podría estar sucediendo prácticamente al 100% el pase de batalla que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Dudo chicos que alguien más os traiga esta información, así que chicos, reventad los likes ahora mismo, suscribiros si todavía no formáis parte de la familia y veréis que todo eso se va a cumplir. Porque el tito Neox no engaña a nadie. Chicos, quiero muchísimo a toda la familia. Quiero muchísimo a la Neox Army. Así que chavales, mañana os volveré a traer un nuevo vídeo. Si este vídeo llega a los motherfucking 15.000 likes en 24 horas. Así que chicos, nos vemos mañana.